Pues estamos ahora con Claudia Trujillo, que es ASO Expert de Gameloft. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué significa eso de ASO? Pues ASO se refiere a las siglas App Store Optimization, que de alguna forma más genérica vendría a ser el SEO, que se trabaja para las páginas web, pero dentro de las tiendas donde están los juegos publicados. Cuéntanos sobre tu recorrido. Yo... Llevo 12 años trabajando en marketing, en diferentes áreas de marketing. Hace 7 años también empecé a trabajar en el mundo del SEO, como comentaba anteriormente, pues optimizar y posicionar páginas web. También llevaba 11 años trabajando en campañas de pago, de pago en redes sociales, también para páginas web. Entonces ahí sí que empecé a ver la sinergia entre lo que es orgánico en el SEO de la página web, como luego las campañas de pago que vas a, a realizar. Y hace 4 años, o casi 5 ya, uno de mis clientes de SEO de, de, les, les llevaba a la página web decidió desarrollar una aplicación y ahí fue cuando empecé con el mundo del ASO, como son las tiendas de juegos y de aplicaciones y el salto a otra agencia donde trabajábamos juegos y aplicaciones en diferentes plataformas y hace casi tres años que ahora trabajo en Gameloft como ASO Expert para el portfolio de catálogos que tiene la empresa. Hemos tenido la suerte de estar antes escuchando tu, tu charla eh, precisamente sobre el tema que comentabas eh, y sí que es verdad que me ha interesado mucho el asunto de cómo se aplica el SEO, que es un concepto que mucha gente conoce por eso lo que, lo que comentabas tú, páginas web, eh, vídeos de YouTube, por poner uh -huh. algo, cómo se aplica en este caso a la situación de los juegos como tal, que es a la hora de lanzar un juego. Porque a fin de cuentas, eh, a día de hoy se lanzan miles de juegos a diario en, en muchas tiendas, algunos gratuitos, algunos no, con diferentes características. ¿Cómo puedes diferenciarte del resto de juegos en una situación en la que hay tanta, tanta competencia, por llamar de alguna manera? Primero todo, tienes que estudiar cuál es el core de tu juego, cuál es el valor añadido que tu juego va a tener frente a la competencia. Entonces a partir de ahí puede ser incluso desde los caracteres que vas a jugar, las IPs, desde cuáles son los minijuegos que hay dentro de tu juego, cuál es la forma que el usuario va a poder jugar y subir de nivel, o cuáles son los mundos o diferentes historias que hay dentro de este juego. Entonces a partir de ahí poder hacerlo de una forma más marketiniana, por así decirlo, venderlo de una forma que tu juego se va a poder diferenciar en... En específicos puntos o igual en su completo conjunto de cuáles son los competidores por país, cuál es la categoría que mejor va a marcar tu juego y a partir de ahí poder desarrollar más ext extensivamente la estrategia a través de elementos visuales y también incluso los elementos escritos pero también tu estrategia a elementos de pago que vas a promocionar, cuáles son los elementos y eventos que vas a ir lanzando para actualizar tu contenido. ¿Crees que es más eh, complicado, digamos, hacer ese marketing, ese aso que comentabas, en videojuegos móviles, en videojuegos de consolas, de ordenador? Yo te diría en videojuegos móviles, porque en algunas tiendas, por ejemplo, de videojuegos móviles, eh, el hecho del punto de entrada de desarrolladores es mucho más abierto que en una consola o con un ordenador, entonces hay mucha más competencia, hay mucha más... ...aplicación y juego que se va a querer parecer al tuyo... ...que con el tuyo ya se puede estar pareciendo desde el momento de inicio... ...entonces hacer esa diferenciación... ...tienes que trabajar mucho la calidad de tu producto... ...y que eso sea fácilmente detectable por el usuario... ...en cuál va a ser luego las ratings... ...la nota media que te van a dejar los comentarios... ...que luego eh, la vida del promedio del usuario dentro de tu juego... ...tenga un valor añadido... ...que vaya a poder monetizar tu juego... ...y de esa forma tenga sentido para ti... ...estar en un entorno tan competitivo con tu producto. ¿Crees que las consolas son los que más requisitos exigen como tal a la hora de sacar tu juego y que te ponen más limitaciones? Sí, las consolas, desde mi punto de vista, son las que, como dices, eh, tienen más un filtro de calidad, un filtro de cuáles son los puntos que deberías trabajar deberías optimizar para poder lanzar, incluso en su plataforma, no ya actualizar tu juego, sino desde el punto de inicio de darte de alta como desarrollador y el punto de inicio de lanzar tu juego, aunque sea en acceso early o ya sea el World Wide Launch. Si nos vamos a dispositivos móviles, tenemos, vamos a decir, las dos grandes, que serían la App Store y la Google Play Store. Uh -huh. ¿Qué diferencias hay entre ellas a la hora de lanzar videojuegos? Ahí también hay una diferencia del punto de entrada de desarrolladores. Para la App Store es, de alguna forma, más difícil entrar como desarrollador que en la Google Play Store. De ahí, por ejemplo, ya el punto de inicio de cuántos competidores vas a tener en una tienda en comparación con la otra. Luego las guidelines son diferentes en una versus la otra, el contenido que puedes publicar y promocionar orgánicamente en la tienda va a ser diferente en uno o en otro e incluso las políticas con las que tienes que cumplir, si por ejemplo tu juego va a estar en un país o en otro, eh, es diferente el nivel de alguna forma de acción que la política de ese país va a tener también sobre la política de esa tienda para que tu juego o tu contenido pueda ser promocionado o publicado en esa región. Mencionabas las diferentes eh, bueno, las diferentes guidelines a la hora de sacar el, los videojuegos en diferentes países, de eso vamos a comentar después. Eh, pero si te parece, ahora, cuéntame sobre PC, porque sí que es verdad que así como en ordenador tenemos pues, el tema de dos dispositivos, dos tiendas prioritarias, vamos a decir, en ordenador hay muchos launchers de muchos tipos. ¿Qué implica eso? De alguna forma algunos de esos launchers también son muy abiertos en el modo de un desarrollador cuando puede entrar, cómo se da de alta y qué puede publicar. En otras formas lo de que haya tantos launchers de ordenador es bueno por el sentido de que tú puedes con tu juego llegar a más gente, entonces más gente va a poder disfrutar de tu juego, más gente va a poder jugar tu juego en diferentes dispositivos y no está tan centrado en pues que solamente sean dispositivos de una marca concreta o que sean dispositivos que solamente van a poder hacer el crossplay entre una plataforma y otra, sino que puedes jugar con usuarios que están también en el ordenador, pero con otro tipo de dispositivo, que el launcher ha sido otro desde el inicio, o incluso con gente que está en consola o que está en móvil y tú estás en ordenador. Y si tienes diferentes puntos de entrada de ordenador, Puedes estar viajando, puedes estar en tu casa. Si tienes un ordenador y tienes tu usuario, vas a poder jugar todavía ese juego. A fin de cuentas, el tema de la nube, de poder precisamente lo que comentabas, lo de las cuentas. Y entiendo también que al tener diversificación, el tema de la competencia hace que las empresas no puedan poner eh, las limitaciones, las restricciones o los precios, por poner un ejemplo, los precios los que quieran. Van a tener que competir con el resto del mercado. Y eso siempre es beneficioso para el usuario. Uh, sí, no, de alguna forma... El precio se intenta marcar que sea el mismo por plataforma, si el juego va a ser desde un inicio pay to play y que no tenga tanto poder la plataforma en decidir cuál es el precio o que no te tengas que fijar tanto en cuál es el precio de la competencia para ahí poder decidir tu precio, porque al fin y al cabo el precio, aunque sea incluso un juego free to play, lo que buscas es que a la audiencia del juego le parezca atractivo, que quiera jugar y luego ya verás cómo vas a monetizarlo, eso a través de diferentes elementos internos. Pero el punto de entrada no debería tener que ser tan selectivo, tener que ser tan restringido a un precio muy alto marcado por competencia o marcado por un punto de entrada que la tienda te marque. ¿Cómo crees que puede afectar eh, un continente, la cultura de un continente o la cultura de un país en específico, incluso de una ciudad a la hora de hacer el marketing de tu videojuego? Completamente, o sea, por ejemplo, lo comentaba en mi charla, eh, la ficha que tú vas a tener incluso en diferentes tiendas, en diferentes launchers de ordenador, consola o de móvil incluso para un país va a depender mucho de cuál es la cultura de ese país, región, eh, el idioma, incluso la ciudad, si lo puedes llegar a hacer tan tailored. Entonces el hecho de que tú puedas tener diferentes fichas es lo que enriquece más al fin y al cabo tu producto frente a esa audiencia. Hay diferentes tiendas donde tú no puedes localizar tanto el contenido, entonces está mucho más abierto y genérico y a veces ahí sí que corres el riesgo de no poder estar llegando a la audiencia adecuada de la forma adecuada con el mensaje correcto para ellos. En esas tiendas donde te dan no solamente la selección de país sino incluso de idioma dentro del país porque puede haber varios idiomas ...principales y más... Ehm predominantes en un país o incluso si puedes llegar a hacer diferentes regionalidades o diferentes fichas para un propio país porque tú por ejemplo a través de otras acciones de marketing vas a poder segmentarlo más a incluso una ciudad o una región dentro del país o con tus campañas de pago vas a poder dirigir al usuario a una ficha concreta que has creado para ellos en esa región o ciudad, eso es mucho más enriquecedor que en un approach más global y genérico donde no vas a poder tener tanta libertad de trabajo a la hora de conseguir más usuarios en los videojuegos. Eh, y vosotros, por poner ejemplos desde Gameloft, ¿qué tipo de cambios habéis tenido que hacer en vuestros juegos, en el marketing de vuestros juegos, para presentarlo en diferentes regiones? ¿En las fichas te refieres? Sí. Pues bastantes, eh, sobre todo, como comentaba en mi charla, los países de Asia, es donde las guidelines y las políticas son mucho más diferenciales y de alguna forma restrictiva dependiendo también del launcher en comparación con por ejemplo si lo vas a tener que lanzar en diferentes países europeos o en diferentes países americanos ahí hay mucha más manga ancha que si tienes que trabajar para diferentes países o culturas asiáticas entonces ahí te tienes que fijar mucho en cuál es el nombre del juego incluso cuál es el nombre que vas a mantener en esos países o lo vas a querer vocalizar en sus idiomas lo vas a querer traducir a su idioma eh, vigila con la traducción que sea que se complemente con cuál es el core el valor inicial y diferencial de tu producto versus cuáles eh, pues las diferentes connotaciones culturales cuáles son los juegos de la competencia cuál es eh, la forma que visualmente estás vendiendo tu juego a esa audiencia eh, respecto a otros países ...cuáles son las formas correctas sobre su cultura... ...en las que deberías estar potenciando un elemento u otro... ...o deberías estar teniendo un contenido más tailored para ellos, en diferencia a lo que estás teniendo más worldwide con, otro, con el build mismo, en otras regiones, puedes seleccionar diferentes partes del build que vayan a activarse solamente para una región y que eso lo puedes tú después promocionar en la ficha, en los marketing assets que vas a tener, tanto visuales como escritos, incluso con las campañas dentro de la tienda para promocionarlos. Ellos tienen unos destacados específicos para unos elementos de su cultura, que tú puedas hacer como match y ser más appealing para el editorial team de esos países, que vayas a tener un approach más adecuado a cuál es la audiencia y cuál es eh, la forma en que se sienten ellos referenciados por tu juego y que no sea solamente un approach genérico de un desarrollador occidental que quiere lanzar el juego también allí. Eh, y también eh, cuéntanos, porque comentabas antes en la charla, el tema del chino, por poner un ejemplo, que tenemos pues, el chino tradicional y, y el chino simplificado. Eh, pero, ¿cómo podría un estudio, vamos a decir de menos recursos, un estudio independiente, ya que estamos en la BIG y, y son, digamos, los predominantes en esta situación, eh, ¿cómo podría aplicar estos sistemas sin que supusiese un coste adicional? Pues te comentaría que recurras, si puedes tener a alguien en tu equipo que vaya a ser nativo de esa cultura, pero desde un punto inicial deberías también ver cuál es de momento si ya has lanzado el juego y ya estás viendo una acción del usuario allí, cuál es el nivel de monetización, cuál es el nivel de vida media del usuario de esos países, de esos países con esos idiomas, te va a valer la pena tener a alguien in-house para después localizar el contenido más específico de esos idiomas y esos países. Si es así, si tú ves un potencial, entonces intenta plantearte tener in-house alguien de esas regiones, de esos idiomas, que va a poder ayudarte culturalmente con la, no solamente la narrativa, sino si por ejemplo el chino tradicional y el simplificado se hablan en varios idiomas, en varios países, perdón. Si sí, en esos países su cultura también te la va a poder de alguna forma compartir esa persona que estás escogiendo para tu equipo y de alguna forma vas a poder sacar al fin y al cabo el ROAS de esa inversión en el equipo, dentro del de el tiempo que vas a dedicar a la creación de esos assets y al tiempo que vas a dedicar a poder potenciar más el contenido en esos países y culturas en frente a otras regiones. ¿Invitarías entonces, digamos, a los estudios a internacionalizar los miembros de, que forman parte de su plantilla? Sí, sí, sí, totalmente. ¿Crees que todos los jugadores de un videojuego a nivel internacional ¿Tendrían que poder participar en un evento de una región específica porque lo marca esa cultura o crees que solo los miembros de esa región deberían poder jugar? Te pongo un ejemplo, en este caso teníamos Overwatch, Overwatch uh -huh. con su nuevo año lunar que es, eh, un, es de la cultura asiática y que a fin de cuentas todos los miembros, todos los jugadores de a nivel internacional pueden participar en el evento. ¿Crees que eso debería ser así? ¿Debería limitarse? Creo que eso debería ser así, porque al fin y al cabo nos estamos centrando en una cultura, pero puede ser que gente de esa cultura, por punto de origen o por procedencia, eh, pues obviamente pueden estar en cualquier región del mundo, no solamente porque estén, pues por ejemplo, viajando o por trabajo, sino porque... Eh, generaciones anteriores se puedan haber mudado a otras zonas entonces es muy importante poder abrir eso sí que es importante tener contenido dentro del juego que sea específico para esas culturas pero no tendría por qué estar limitado a que solamente la gente de esa región trabaje o pueda jugar con ese contenido, porque de la misma forma yo puedo estar viviendo en Corea por trabajo, pero no estar tan relacionado con su cultura y que a mí me han blocked ese contenido para jugarlo, no me va a poder ser tan appealing que si alguien de Corea está, por ejemplo, viviendo en Canadá y va a poder tener ese contenido más relacionado con ellos, que se van a sentir más eh, llamados y más appealing a su, pues, sus connotaciones, que para ellos será más óptimo. ¿Y crees que puede tener también una función educativa, a fin de cuentas, para enseñar la cultura, puede que más eh, internacionalizado, puede que más, en este caso, regional? Sí, yo creo que sí, que todo puede contribuir al concepto global, no solamente del juego, sino al fin y al cabo de esa cultura que estás haciendo el la a través de un evento de un contenido concreto, a que se pueda conocer más de forma global. ¿Qué opinas de modificaciones en la jugabilidad o en el, o en el HUD como tal de un juego por región? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Brawl Stars, un juego de Supercell, de, uh -huh. de dispositivos móviles, a la hora de recibir daño, a la hora de recibir un hit, los bordes de la pantalla se te iluminan en, en una luz roja y hace tiempo se modificó de manera que cuando se lanzó el videojuego, creo que fue en Japón, en uno de los países asiáticos en este caso, eh, lo cambiaron a que esa, ese reborde no fuese rojo, sino que fuese blanco. Para mí eso es el, la forma genial que deberían trabajar todos los juegos, poder hacer el approach, incluso si tu cultura, lee, por ejemplo, de arriba a la izquierda o desde arriba a la derecha, también poder cambiar la orientación del juego dentro del contenido que estás eh, mostrando. Incluso la forma de los caracteres, como son sus rasgos, que puedas seleccionar unos caracteres y unas IPs en unos países más prominentes versus a otras, o incluso los colores que comentabas, que si el golpe está en un color en rojo y el color rojo tiene una connotación negativa en ese país, poder actualizar los visuales y poder adaptarlos a cuál es la referencia cultural que esos colores o que esos elementos puedan tener por ese país. Háblanos eh, sobre este mundo en específico, sobre el uso del color en los videojuegos. Pues podría hablar durante horas, pero por ejemplo, eh, como comentabas antes, el color rojo. El color rojo por lo general en las culturas asiáticas tiene una connotación negativa. Por ejemplo, si es tu juego es bélico, deberías evitar todo aquello que son referencias a sangre, mostrar sangre, mostrar sangre incluso en los visuales. Entonces, todo esto que lo puedas tratar de una forma más tabú dentro de tu juego o tratarlo con otro color, te va a poder eh, tener una percepción del usuario en esa cultura o incluso en esa región diferente a la que en otro país igual prefieren pues ver mucha más sangre o prefieren algo más bélico más violento y lo mismo incluso sería cuando vas a tener contenido como comentabas antes del año lunar pues ten en cuenta que si vas a promocionar eso en China país en China mainland el color rojo es el color predominante para ellos para esa festividad porque representa la suerte pero cuando vas a tener ese evento en otros países no lo promociones con el color rojo ...porque no va a tener la misma connotación... ...o incluso en Occidente es mucho más valuable... ...tener un color amarillo que se referencia con el color oro... ...en otras culturas como en Corea y en Japón... ...e incluso pues luego en Occidente, en Estados Unidos... ...ver cuál podría ser el color que mejor encajaría... ...si la connotación cultural del color no va a ser tan predominante como en otros países como por ejemplo los asiáticos. Por ende a hacer el marketing con una paleta de colores determinada o con unos visuales que mencionabas tú determinados puede quitarte muchos usuarios o ganarte muchos usuarios a la hora de publicar tu juego. Correcto incluso el mismo icono del juego ya va a poder condicionar cuál va a ser eh, la cercanía que el usuario va a tener a poder sentirse más llamado por ese juego, a descargarlo o incluso abrir la ficha, si sí, ya ve que el icono tiene pues unas connotaciones positivas con los elementos visuales y los colores o no. Eh, y también a fin de cuentas eh, comentábamos el tema de los visuales porque pues, a todos nos entran los juegos por los ojos, hay que decirlo y porque a mucha gente le da mucha pereza leer, eso es como es. Eh, pero ¿crees que también la música de un tráiler o de un mismo juego como tal puede afectar mucho a la hora de, de venderlo, de, de hacer el, mar el marketing del, del juego? Eh, en mi opinión sí. Pero también, como comentaba antes, en los trailers, sobre todo en los trailers de las tiendas, si son tiendas que el vídeo se puede estar eh, reproduciendo en autoplay, hay que tener muy en cuenta que el audio igual no va a ser el elemento que más gente va a poder escuchar que le va a poder hacer una sensación más de atracción por el juego para descargarlo. Entonces hay que tener muy en cuenta igual elementos auditivos dentro del juego y no tanto en los elementos de marketing porque también elementos de marketing los vas a actualizar de una forma más frecuente aquí el juego y no pueden estar teniendo todo ese potencial que tú tienes inten intencionadamente desde el inicio a cuál es luego el, el usuario final, cuál es su resultado. Claro, a fin de cuentas, como comentábamos, los visuales suelen ser lo principal a la hora de, de desarrollar juegos. Pues para terminar, eh, te voy a preguntar como tal sobre Gameloft ahora, eh, porque creo que a mucha gente al escuchar esta palabra le puede venir a la cabeza los videojuegos móviles, la industria de los videojuegos móviles, que fue la, con la que empezó como tal la, la empresa, pero a día de hoy ya no os limitáis a videojuegos móviles, háblanos sobre eso. Correcto, pues en los últimos años nos ha hecho mucho porting de sus juegos que podrían ser más nativos móviles o de un inicio móvil a otras plataformas, tenemos juegos en consolas, en ordenador, en todos los storefronts que pueda haber, desde Nintendo, Xbox, Playstation, um, Steam, Epic, macOS, etcétera. Entonces todos nuestros títulos están haciendo la, de alguna forma portabilidad, a estas nuevas stores, tenemos bastantes juegos en algunas tiendas como por ejemplo en Nintendo o en Microsoft, tenemos gran parte de nuestro catálogo que era originalmente móvil ya portabilizado allí y los últimos lanzamientos de la compañía como Disney Dreamlight Valley ha sido primero consola y ordenador y en unos meses serán otras plataformas porque es el core y el main objetivo de la compañía ahora mismo poder, eh, como comentabas, igual desde un inicio se entendía más que Gameloft era mobile, entonces queremos abrir ese abanico de posibilidades y qué mejor forma que hacerlo con un gran lanzamiento de una IP conocida como Disney y en este caso poder potenciarlo directamente desde el inicio en consola y ordenador. Y cuéntales a los viewers algo que hayas aprendido en tu tiempo de, que, has, que has pasado en Gameloft, que han sido casi tres años, comentabas al principio, eh, que pueda ayudar a otros a entender cómo hacer esas modificaciones que comentábamos previamente para que tu juego sea mejor vendido en diferentes regiones. Primero de todo, mira cuál es la tienda en esos países, en esas culturas, pues me haz como tu benchmark manual de alguna forma y mira cuál es la composición de los elementos visuales en esas tiendas, cuáles son los juegos que hay, cuáles son los elementos visuales. Si ves que hay un juego que por ejemplo también está en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido y los elementos visuales son muy parecidos, la localización no puede ser tan buena como por ejemplo en otros países y en otros juegos donde la localización es muy distinta frente por ejemplo Japón, Corea o Tailandia, a lo que hay en Estados Unidos o en Reino Unido entonces Focalízate en esos juegos donde tú ya ves que el approach en elementos visuales o en texto es diferente y a partir de ahí toma como tus guidelines de lo que puede ser. Obviamente compara con las guidelines de las tiendas. Hay muchas tiendas que además hacen una formación constante y en abierto para cualquier developer de cuáles son los eh, mercados emergentes, cuáles son las mejores prácticas para elementos visuales para poder hacer un match con la comunidad allí, con los usuarios a los que vas a poder llegar allí. Entonces también te recomendaría, busca mucho vídeo de YouTube, eh, regístrate en newsletters de las tiendas, regístrate si puedes ser como desarrollador en las tiendas y vas a recibir todos esos emails de contenido en abierto de markets que van a lanzar o markets donde ya están y donde las guidelines o las políticas de la tienda se van a actualizar y a partir de ahí optimiza todo aquello que tú puedes trabajar desde la ficha incluso también dentro del juego. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Muchas Gloria. gracias a ustedes.